¿Qué pasa con Pitruenos? ¡Con pitruenas! Bienvenidos a Pokémon Chaos 2 Harlock. Y bienvenidos, chicos, al episodio número 3. Hoy es día de gimnasio. Hoy es día de ir a por ese líder de tipo hielo. Y a ver si somos capaces de vencerlo. Para ello, chicos, para ello he leveleado. Porque después del episodio anterior, que fue espectacular, o sea, me encantó. Y además lo hicimos en, en estreno. Que lo vivimos juntos ahí comentando en el chat. No sé, me encantó. Es que nunca había hecho eso y me, me pareció una pasada. Gracias a los que estuvisteis en el estreno, por supuesto. Y gracias a los que apoyasteis el capítulo con un super like de Compitrueno. Me pongo los cascos y os voy a enseñar al equipo porque lo he leveleado. Básicamente, ayer nos dieron tras, tras por detrás. Hoy toca gimnasio y no podemos estar con tonterías. Fredo, Fimo y Darío. Nuestro... De equipo no tenemos más. O sea, ¿qué es lo que hay? Voy a enseñar los ataques porque he aprendido algunos. Y así pues los, los tenéis apuntaditos eh, Ultra puño paralizador Y ha aprendido señuelo Que es una mierda Porque solo vale para combates dobles Si no me equivoco Nuestro fimo ha aprendido aullido Que eso está guay Porque para, para subir el ataque de doble patada está bien Pero bueno Para pistola agua Pero bueno, para el primer gimnasio puede que sea una buena estrategia Darle cañita al aullido y, por último, nuestro Darío, que va a ser clave en este bosque. Porque si no lo tenemos leveleado, yo qué sé, es que imposible. Disparo lodo y ataque arena. Esto está genial para futuro. Con el tipo tierra nos puede servir. De momento, el picotazo y poquito más. Eh, a ver, eh, ¿cómo, os lo, ¿cómo os lo comento? No quiero usar a Darío, ¿vale? A pesar de que es el que mejor nos viene para el bosque, no lo quiero usar. Porque hoy toca gimnasio y hay que levelear a Fimo y a Fredo. Entonces, vamos a usarlo en modo support, ¿vale? modo... Eh, si lo necesito lo usamos y si no nada, así que salimos, continuamos nuestra historia y let's go chicos, muchas gracias por el apoyo que me dais, es que de verdad es, es increíble el apoyo que me dais, lo contento que estoy con esta serie y lo contento que estoy con cada serie que hago, es que es de verdad espectacular. Vale, primer combate aquí abajo. Vamos a hacer todos los posibles con el fin de levelear todo lo que podamos. Y si no da tiempo al gimnasio, o al menos el líder, pues lo dejamos para mañana. Pero al menos quiero tener todo poquito a poco seguro, ¿vale? ¡Eh! Hey, hay que tener disciplina para ser entrenador, hombre. Y más disciplina que yo, ¿quién? ¿Eh? ¿Quién? Si ¿Sí soy un maestro. ¡Un maestro Pokémon! Cazabichos Ismachelo. Smachelo. Quiero combatir tres Pokés, cuidado. With sweet. A ver... Yo creo que a este no lo voy a poder matar fácilmente, Creo que la mejor estrategia es ir cambiando a Darío. Hoja mágica, verás tú. Si es que. Si es que, si es que lo veo venir, hermanos. Eh, picotazo. Picotazo es muerte en un golpe, obviamente. Es por cuatro, así que fácil. Cambiamos. Volvemos con Fredo. Y a ver qué tienes, compañero. ¿Qué es? Kakuni, la evolución. Cambiamos otra vez. Esta estrategia es la suya, chicos. Porque si no, no voy a poder levear a los demás. Entonces, al menos usamos a Darío, pero. Sin pasarnos, de acuerdo. Sin. sin. Sin. Sin jodernos en lo que. Es que si solo uso a Darío, os juro que, que es un problemón. O sea, otra vez otro Wisit. Pues nada, lo mismo. Cambiamos a Fredo. Y volvemos con Darío otra vez. Hoja mágica me da igual, no me mata. Picotazo. Y pa' tu casa, with Vámonos. Darío suba el 10, esto no está mal, pero quiero que suban los otros, por favor, lo pido. Por favor, lo pido. Es machelo, un placer suficiente por ahí. A ver, me pica la nariz, hermanos hermanos. Vamos para arriba, ¿esto qué es? ¿Pistas entrenador para evaluar tu Pokédex? Venga, va, hasta luego uh. Uh. ¿Esto qué es? ¡Antídoto! Nice, esto es clave Esto está puesto aquí en plan, mira Como hay Pokémon que te envenenan Mejor, mejor tómate un Antídoto Aquí hay combate, vamos a por ahí Hola, no soy muy grande Pero tampoco soy ningún Enclenque Hombre, eres un cazabichos Eres un chaval, eres un niño ¿Qué quieres? ¡Vamos, Eka! ¡Tú puedes! Caterbug. Oh. A este igual sí que le podemos matar, ¿eh? Aunque no las tengo todas conmigo Con quien sí que podemos es con Fimo ¿eh? Vamos con Fibo. Fimo sí que lo puede matar bastante fácil Estímulo bah, No me quitas nada Pistola de agua Ahí lo llevas A ver cuánto le quita el pistola de agua ¡Oh, yeah! Más de la mitad de la vida Doble rayo No me quitas nada Pistola de agua Y a tu casa Freddy pues nada, Fimo y Fredo suben estadísticas Y Caterbug otra vez Pues nada, misma estrategia Sacamos a Fredo, perfecto Y cambiamos a Fimo otra vez Doble rayo, no me quitas nada Pistola de agua Doble rayo, pistola de agua Y a tu casa, nice Qué bien chicos, qué bien, me gusta, me gusta esto De momento, poquito a poquito Suave, suavecito Os, os recuerdo que lo jodido va a venir En el gimnasio, estoy seguro o sea, Ahí, Cuidado con no perder ningún poke. Subimos por aquí, vale, Pokémon que es With Sweet, no hay problema Darío, Picotazo Y para tu casa, todo bien Seguimos Aquí combate, uh Este quiere combatir, hola sí si sí quiere, sabes Los Pokémon evolucionan, gracias Sara <ríe> Menos mal que nos informas Del asunto, qué tienes Otros tres Pokémon, a este paso No llegamos al gimnasio ni de Blas Es Pupod, la evolución de M Caterbug es Peupa con Metapod <risa> Está guapo eh, Vale eh, Cambiamos a Fimo Pero cuidado que ya no tenemos tanta vida eh. Mucho cuidado A ver qué tiene, chupa vidas Nada, ¿no? Me quitas poco Un PS, nice Pues pistola de agua Me quita más de la mitad de la vida, chupa vidas otra vez No me quitas nada, pistola de agua y para tu casa Fredo, suba el 10 A ver si aprende algo, aprende algo, aprende algo No y Fimo su Aprende agua aprende algo Aprende algo ¿Algo mejor que doble patada? No Vale, Caterpug Misma estrategia Esto es un no parar Primero Fredo Y luego Fimo A ver qué hace Estímulo Cuidado que ahora ya no estamos tan bien de nivel, eh De vida, perdón Pistola de agua Ahí está Estímulo, vale Tres PS Y otra pistolita Ok Aquí queda otro Pues Fredo otra vez Es un Spewpot Pues Fimo otra vez Cuidado, eh Chupavidas Nah, en principio no nos va a hacer nada este ¿eh? ¡Oh! ¡De un golpe, crack! ¡De un golpe, nuestro Fimo! Es que es buenísimo, es que es buenísimo Es que se saca el nepe en cada capítulo, compañeros Se saca el nepe Vale, bajamos Queda solo un combate, ¿verdad? Aquí en el bosque verde Creo que solo queda ese de ahí Si no me equivoco ¡Hola! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Picalbur! ¿Qué hablas? ¡Qué guapo está este! Pero qué guapo Tipo eléctrico tierra O eléctrico acero Vamos a comprobarlo, eh, lo voy a matar Ultra puño, a ver cuánto le quita Casi lo mato, garra metal Ostras, pues, claro, es eléctrico Eléctrico acero, entonces ¡Ah! ¡Oh! ¡Cómo hubiera molado Un albur Drillbur y Pikachu ¡Qué mal! Es que tiene un ratio muy bajo Tiene un ratio muy bajo Bueno, pero mola Mucho, eh Está muy guapo Ostras, Qué guay Vale, aquí hay un objeto, ¿no? En efecto Dime que es algo curativo ¡Sí! Otra poti ¡Vamos! ¡Vamos, que podemos! Venga, a ver, ¿qué nos dices aquí? Pistas para entrenador Bueno, pistas para entrenador No, no robes los Pokémon Gracias, Sara Menos mal que me avisas A ver, ojo, ¿eh? Ojo que no estamos ya... para tonterías, ¿eh? No me quiero ir a curar Pero, ¡Uf! Último combate, ¿eh? Antes de la ciudad ¡Eh, espera! ¿Por qué tienes tanta prisa? Tengo un gimnasio que ganar y un capítulo que grabar, así que tú verás. Tú verás, hermano. Uno, ¡Ah, solo uno, solo uno, solo uno! ¡Vamos! ¡With Sweet! Este podemos con. con Darío. Vamos allá. Que no tenga nada raro. No tienes nada raro, ¿verdad? Hoja mágica, no me matas. No me matas. ¡No me matas! ¡No me matas! ¡Picotazo! Muerde un golpe. ¡Vale! ¡Uf! Uf, el infarto, niño Uf, el infarto, pensaba que iba a hacer algo de bicho Oh my god Oh my god Vale, ya está, ya está, ya está Por los pelos, eh, por los pelos Yo es que no vivo, no vivo, te juro Te juro que es que me da un infarto Escapamos de aquí, no quiero problemas Y salimos Ya estamos, chicos, ya estamos, se viene Ciudad plateada Ruta 2 otra vez Aquí no podemos capturar porque esto eh, ya está capturado. Es decir, perdimos ahí al Pokémon. Y Ciudad Plateada. Nos dices algo aquí interesante. Pistas para entrenador, bla, bla, bla, bla. Vamos a curar. Rápidamente, vamos. Vamos a curar. Vamos a curar. Curamos. ¡Oh! Hay un Pokémon nuevo ahí. Ostras, quiero hablar con él. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? es? Jigglykai. Jigglypuff. Mashinkai. Qué bueno. ¡Qué bueno! Además le pega muchísimo. A ver, quiero verlo desde el lado. ¡Ay, qué bonito es! Dios, pagaría por, pagaría por capturarlo, tío. Pagaría. No sé si hay tipo hada en este juego, la verdad. No tengo ni idea. Igual está metido, no lo sé. Salimos de aquí. Vamos al gym, ¿no? Minuto 9 de vídeo. Me habéis dicho que aquí venden caramelos raros. Y esto tiene que ser clave. Porque si está a nivel 18 el líder... Vamos a tener un problema, hermano. Vamos a tener un problema. A ver, compramos... Pokeball, poción... Taratata, taratata. Caramelo raro, esto es. 30. Oh. A ver, ¿a qué nivel estamos? ¿A qué nivel estamos? Quiero, quiero ver, para más o menos calcular... Uf. Chavales. Chavales, ¿cómo os comento esto? El líder está al 18. 18. ¿A qué nivel estaría bien dejarlos? Pues al 14-15. Algo así. Como a poco, ¿eh? Como poco. Voy a comprar... Eh... No sé. A ver cuántos puedo comprar. Puedo comprar 10, ¿no? 10 puedo. 10 está bien. Sí, me quedo con poca pasta. Realmente la podría gastar toda, pero... Con esto me vale, yo creo. Me la voy a jugar. Y si perdemos... Perdemos. Vamos a, a usarlos, por supuesto. Le peleamos con esto. Poquito a poquito, chicos. Poquito a poquito. Ahí está... Carabel raro se usa en Fredo Y sube al nivel 11. Nice. Perfecto, ¿eh? ¡Oh! ¡Aprendió jafilada! ¡Esto no vale de nada! <risa> bueno, vale, pero no para el gimnasio, seguramente. Porque tipo. tipo hielo, repito. Tipo hielo. Seguimos. Sube al 12. Perfecto. Sube al 13. Sube al 14. Ahí está. Y al 15. Bueno, vamos a subir hasta el 14 y ya vamos viendo. Sube al 12, perfecto. Sube al 13. Danza Caos 2. ¿Qué? Ahí está, Caos 2. Claro, Danza Caos es el movimiento, entiendo, ¿no? Y Caos 2. Pues a ver, eh, Danza Caos sirve para confundir, ¿verdad? Si no recuerdo mal. En efecto, confunde todos los Pokémon de batalla. Eh, vale, quitamos placaje, ¿no? A ver, placaje es basura. O sea que quitamos placaje y así, pues oye, algo que tiene. Y eh, Fimo al 14 Vale Una vez llegados a este punto, chavales La pregunta es... Está el 18, tío Es que cuatro niveles por debajo Es, es una puta locura Voy a subir al 15 eh. Voy a subir al 15 Y con esto y un bizcocho Tenemos el equipo preparado para el gimnasio ¡Oh! ¡Otro nuevo! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No tengo ni idea o ¿Oh, ¿Es un Spirou? A ver si se gira Sí, es un Spirou pero no sé con qué está fusionado Pero está guapísimo Me mola, mazo Ostras, qué chulo, a ver qué dice aquí Líder de gimnasio del Pokémon de ciudad plateada Brock, frío como el hielo Ojito, chavales Entramos Gimnasio, aquí está Vale, tenemos el primero a, a Fredo, ¿no? Perfecto Perfecto, vamos para allá ¿Combate ya? Ostras, no me había fijado, tío, estaba como diciendo Venga, va, vamos hacia adelante pero... ¡Alto ahí en clenque! Todavía estás años luz de retar a Brock Vale, hermano, compañero rela Relaja las tetis Relaja las tetis A ver qué tienes Campero Liam Bergdude Nivel 10 ¿What? Esto está muy bajo ¿Ultrapuño? Será roca hielo, ¿no? Imagino O tierra hielo No sé si ha sido por 4, la verdad Lo he matado de un golpe Así que ahí lo llevas 183 puntos de experiencia, perfecto. Bunny Sprout Bell Sprout y Vaniris. Ostras, qué chulo. ¿Quieres cambiar de Pokémon? No. Seguimos. A ver qué tienes. ¿Cómo es? ¡Oh, oh, oh! ¡Qué bonito! Es como, un, es como un helado. Es como un helado, pero con patas. Pues ultra puño otra vez. Nivel 11. Ojito que sube, ¿eh? Ojito que sube la Billy Eh. No sé si. Os habéis equivocado del nivel, pero esto está muy bajo aún así. O sea, muy bajo en comparación con el 18, quiero decir. A no ser que los siguientes ahora, de repente, los siguientes súbitos y el líder peguen un subidón. ¡Que te cagas! Años lunes no suponen tiempo, en distancia. Ok. Vamos a ver si este nos da alguna curación. Puedo decirte lo que se requiere para ser un campeón de Pokémon. No soy un entrenador, pero puedo decirte cómo ganar. Déjame que te lleve la victoria. Vale. Muy bien, vamos allá. El primer Pokémon que sale a luchar es el primero de la lista. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio Compitrueno me lo está diciendo en serio? Vale. A ver, por aquí, por aquí, por aquí, no. Uh. Está ¿No hay más subidos? Hola. Y el que no se de, de block, ¿vale? Ganador Corona. El coronavirus, el coronavirus. Vale, por aquí, por aquí y por allá. Es por la derecha, ¿no? Es por aquí, por aquí. Ahí está. Lo tenemos. Vale, pues minuto 15 de vídeo. Líder de gimnasio, ya está. O sea, es que no, no hay más. Pensaba que a lo mejor no lo hacíamos hoy, pero sí. Lo hacemos hoy. Eh, a ver. Estrategia, por si acaso se nos complica. Podemos abrir con... Podemos abrir con Fredo. O con Squinbur. No estaría mal la del aullido, ¿eh? O la de Danza, caos. No estaría nada mal. Porque este... es este tipo planta, ¿eh? No te creas que las tengo todas. Vale, vamos a meter a Fimo y vamos a meter a aullido con el fin de bufarnos y que no nos den tras, tras, por detrás. Vamos para allá. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Vale, ya. Soy Brock, líder de gimnasio de Ciudad Plateada. He viajado por muchos lugares, pero en este universo los gimnasios son diferentes. Por eso todos mis Pokémon son del tipo hielo. Ahora tendrás muchas preguntas, pero no puedo responder a todo. Vamos, el invierno se acerca. ¡Let's go! Primer combate, primer líder de gimnasio de este juego, chicos. Líder Brock, fijaos... Tiene un chaleco, qué bueno O sea, está como con... como Oh, Grave Might Graveler y Berg Might, chavales Cuidado A ver, voy a ordenar esto eh, Ponemos doble patada al primero Y yo creo que lo, lo mato, ¿no? ¡Nivel 16! Vale, sí, sí, sí, sí sí sí Estabais en lo cierto, chicos Estabais en lo cierto Voy a meter aullido, hemos dicho que metíamos aullido Metemos aullido, vamos, vamos, vamos, desenrollar No, no me lo, no me lo creo no me lo creo que tenga desenrollar, hermanos. Vale, vale, vale, vale, vale. Es más rápido que yo. Es más rápido que yo. Y esto es una mierda. Eh... Doble patada. Por favor, mátalo. Lo falla. ¡Uh, uh! ¡Pa, ¡Pa, pa, pa! Doble patada. Y dos golpes lo matan. Vámonos. Vámonos. Sí. Estrategia funcionando, chicos. Estrategia funcionando. Ahí está. 459 no suba al 16. Grimover. Pensaba que sería el Golem, pero es Grimover Grimers, Grim, Grim, Grimer Y Snover, ¿no? Entiendo ¿Quieres cambiar de Pokémon? Eh... No A ver qué tienes Tipo planta, eh, chavales Cuidado con esto Cuidado con el tipo planta Porque ahora esto no es muy eficaz, eh Ahora esto no es muy eficaz Lo confundimos Vamos a confundirlo Vamos a ello Toxic, Toxic. No me lo creo, niño Tóxico, ¿en serio? Vale, danza caos. Lo confundimos. Esto es bien. A ver si se golpea. Ahora necesitamos la suerte, ¿eh? Pero cuidado con el veneno, chavales. Dos peces. Eh. Doble patada. Está confuso. Es más rápido, tío. Es más rápido. Prote... No me lo creo. Tiene protección. Tóxico y protección. ¡Spleyon! Me cago en sapito Pato, ¿eh? Vale, cuidado que el, el, el veneno cada vez nos quita más y más y más. Como tenga algo de tipo planta, puede matarnos, ¿eh? Joder, podía haber metido un aullido, tío, en la protección. Doble patada, va. Va, está confuso. No, me, no, no va a meter protección otra vez, ¿no? ¡Se golpea! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí está. Doble patada. Un golpe. ¿Otro golpe? Lo dejamos a mitad de vida. Vamos. Otro golpe más. Otro golpe más. Estoy por cambiar de Pokémon, ¿eh? Estoy por cambiar de Pokémon, chicos, porque... El veneno nos va a ir quitando demasiado, eh. Además es tipo planta, ¿eh? Esto es interesante para poder usar a Darío. En un caso extremo. Pero en principio vamos con Fredo. Es que no sé qué tiene ataques, porque ha hecho protección y, y tóxico. Y no sé si tiene algún ataque. Está confuso, golpeate, por favor. Por favor, golpeate. ¡Golpeate! ¡Golpea! ¡Se golpea! Vámonos. Eh. Paralizador. ¿Ultra puño. No sé qué es mejor, eh. Yo creo que ultrapuño. Eva, ¿eh? ultrapuño, vamos. ¡Vamos! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Sí! ¡Crítico! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Dios! ¡Qué combate más épico! ¡Joder! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Uf, ¡GG, hermanos! ¡Te he subestimado! ¡GG en el chat! Como prueba de tu victoria, aquí tienes la medalla... ¡No, medalla roca! ¿No? ¿No me des la roca? ¡Dame la hielo! ¡Oh, mamá! ¡Lo tenemos! Lo tenemos, medalla oficial de la liga Pokémon Hará que tus Pokémon sean mucho más fuertes Y la técnica del destello ¡Oh, destello! Claro, claro, claro, claro claro Es verdad, es verdad ¡Oh! ¡Es verdad! ¡Evolución! ¡Vamos! ¡Pa, pa, pa, pa! pa. ¡Vamos pa a ver la evolución! ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¡Wartotter y Gurdur, eh! ¡Wartotter y Gurdur! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Dios! ¡Qué guapada! ¡Waturdur! Ya está, ya está. Si no habéis dejado un like ya, yo ya. ¡Yo ya! ¡Yo ya! ¡Golpe karate! Ahora, ¿verdad? Ahora, ¿verdad, cerdo? Eh, vale, uff, a ver, golpe karate, ¿cuánto quitaba esto? Que no me acuerdo. 50 de potencia, alto ratio de crítico. Estos son 60 y estos son 50. O sea, estos son 2 de 30 y estos 1 de 50. Danza caos, eh. Juela la danza caos nos ha dado el, el, el combate y el aullido, claro. No sé qué hacer aquí, eh. Golpe Karate ¿Es mejor que doble patada? Yo creo que no. Porque, a ver. No sé, es que golpe Karate, tío. Quitar aullido puede ser un error. Quitar danza caos puede ser un error. Danza caos nos puede servir. Nah, no voy a enseñar el golpe Karate ¿eh? En principio no. Me mantengo con doble patada. Yo creo que es más interesante. Lleva esto contigo, ¿qué me das? ¿MT-13? ¿Algo de hielo? ¿Qué es? ¿Un ataque? Dímelo ya, dímelo ya, dímelo ya. ¡Rayo hielo! ¡Esto es perfecto! ¡Esto es perfecto! Vale, chicos, pues dejamos por aquí el episodio. Espero que os haya encantado. Ha sido un capitulazo. Madre mía, qué épico. No me esperaba que fuera un combate tan brutal. Con ese crítico final. Ese crítico. Pues nada chicos, espero que os haya encantado. dejando un super like de compartir y no? apretad ese botón como si no hubiera un mañana. Y nos vemos mañana con otro capítulo de Pokémon Chaos 2 Hardlock. Chao, chao.